por un hombre que un preso político al salir hacia su arpillera verán semejanzas y diferencias en parte técnica pero hay bastante trabajo de arpilleras que se hizo durante el tiempo de post cárcel es durante la cárcel a los hombres no se les permitía hacer cosas de mujeres entonces a los presos políticos se les dio eh, se llama esto madera para hacer cruces o cosas diferentes, pero era muy poco los que se les permitió trabajar con otros materiales que eran femeninos, es decir, no fueron ellos que eligieron. Pero comento que hay en este minuto bastantes talleres con hombres haciendo arpilleras en función de los temas donde creemos que usar textil es muy importante y estamos trabajando con hombres que tienen algún familiar cercano que se ha suicidado. Entonces, después del trabajo psicológico de apoyo, vamos elaborando la imagen y acercándonos al cuerpo con ropaje y todo de la persona que decide irse. Y los hombres han sido... No ha habido ninguno que no haya terminado su obra. No todos se sumaron a hacerla, pero los que se sumaron, terminaron eso ha sido muy interesante en dos sesiones entraron, trabajaron cuatro horas se fueron, volvieron en dos días y terminaron porque en algunos procesos dolorosos no se puede estirar mucho no se aguanta por semanas y semanas dejarlo y volver dejarlo y volver puede ser pedagógico pero a nivel de lo que a uno le quema hay que, hay que empujarlo y bueno la otra sala tiene todos los trabajos de otras partes del mundo.